Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Eh, hoy estamos en un nuevo video en Jailbreak, eh, aquí en Roblox. Eh, Recuerdan que en el video anterior les dije que mi próximo video sería de Roblox. Así que bueno, entonces... Eh, vi que, pues, Jailbreak ya superó a Mad City. Ah, bueno, eso fue desde hace ratos, ¿verdad? Dime algo que no sepa. Eh, Recuerdan que cuando Mad City llegó, pues... Eh, Mad City había superado a Jailbreak. Y, pero bueno, al parecer ahora... El Jailbreak es... Eh, pues... Mil veces mayor. Entonces... Bueno, entonces vamos a probar aquí. Eh, voy a probar de las dos formas, ¿verdad? Policía y... Y tranquilos que luego prisionero, ¿verdad? Pero bueno, primero vamos por... Pues... Por lo más sencillo, digamos. que digamos que policía... ser policía no es tan difícil. No, no, no. Claro que no. Pero bueno, no es solo por eso. Eh, esta creo que... Oigan, y no, esto lo agregaron, ¿eh? ¿eh? yo sí he jugado este juego, pero... Y para qué, lo que no entiendo... ¿Para qué es esto? Eh, hola tipo, ¿qué haces? ¿Qué rayos? ¿Qué le pasa a este tipo? No lo sé, tú dime. ¿Nivel 22? Oh my... ¿Qué nivel soy yo? ¿Qué nivel soy yo? ¿Dónde dirá? No lo sé, tú dime. Eh, por favor, si no logro encontrar algo donde dice eh, en este video, por favor pónganme el olor. En los comentarios. Me tientas, me tientas, pero no. También te dije gracias. A ver. Ok, ahora sí vamos a darles una lección a estos tipos. Ah, ¿Cuál quedará mejor? Creo que queda mejor esta chiquita. Para más rápido. Espera, en un momento este es criminal. Ah, oh, no, olvídalo. No. Yo creí que era algún criminal o algo así. Pues, ¿sabes qué? Creíste mal. ¿Qué rayos fue eso? No, no, no. Te dije que no, güey. Gracias. Gracias, muchas gracias. ¿Y ahora por qué no rompes una taza y te largas de aquí? Uh. A ver. Vamos a ver dónde quedaron los otros. Los otros que ya me cayeron mal. Porque. Ok, ahora tengo los binoculares también. No, no sé si la linterna. Oh, no. Si sí que puedo tener un montón de objetos, es que ya saben, hay otros juegos en el Roblox en los que lo máximo es como 4 o 5. Normalmente es 4 en los otros, ¿verdad? Pero qué buena onda. Qué buena onda. Y como se sacan, o les doy su. Como se sacan? ¿Cómo se sacan? es imposible? Oigan, hasta se vistió de policía, eh A eso se le llama estrategia Ok, ahorita vamos Vámonos de la prisión Me gusta más Como que utilizar el helicóptero Porque Siento que es el más oh. rápido Puedes lanzar misiles, ok Uy, uy, uy, para, para, para, para, para Ok Con que ustedes tío. Ahora sí Bueno, sí. Le... Ok, ok, no les estoy haciendo. Córrele, correle, que haya. Muérete, muérete, muérete, muérete, muérete. Muérete, no, espera. Espérense que si no. Ya valió. Saben que ya valió. Por favor, no puede ser. No puede ser. Saben que. Porque voy a... ¿Qué es esto? ¿Qué rayos? Esto es nuevísimo Entonces sí que es nuevísimo Ah, uh, ok, aquí todo está combinado Pero... Eh, no sé cuál puedo agarrar Y cuál no Wow, ok Ok, quiero ver aquí un mapa Está interesante A ver, veamos. Ah, uh, ¿Dónde se supone que estoy yo? Uh, vamos a ver digamos aparecía acá entonces seguramente estoy tal vez en esta base quizá en esta base. o a lo mejor estoy en algún de aquí este mapa muestra todo demasiado miniatura así que bueno vamos ya dejemos de cosas y pues creo que ya no hay nada más que ver y más que salir ¿verdad? oigan esta es una zona de radiación ok ok Oigan, hasta acá se escucha la campana, eh. Oigan, oh, no, espérate. Que ya estrellé esto y ya fregué todo. Oigan, qué bien hicieron el pasto, eh. Para hacer Roblox hay varias cosas que. A ver, uh, está nevando, yo creí que iba a llover. Aquí hay un tipo, pero no me está viendo. No sé si sea algo del juego. Espérate, que soy malo conduciendo esta cosa Ahí está. Eh, oiga, no, se me olvidó ponerme mi gorrito de policía. Ok, por ahora no puedo entrar. ¿Qué eres tú, amigo? qué te quedas viendo? Espérenme. Creo que sí a de... Porque si me, me está dejando. Me está dejando combatirlo. Ok. Bueno, pues terminé con ya lo que sea uno Oh, oh, hora de irnos Un avión Acaba de pasar y no sé si No sé si se pueden los aviones O solo es algo del juego, pero bueno uh, ¿Para dónde se fue? ¿Qué es? ¿Qué rayos está pasando? ¿Qué es eso? Bueno, saben que no quiero que llegue un momento, ustedes se ven mucho sospechosos Y no me traten como no porque... No Ah, oh, espérense, sí. ya se me acabaron Bueno Espérense No, esperen Más despacio, velocista Todo en serio ¿Qué rayos? Ok Pongámonos el uniforme Igual que siempre Oigan y no he usado esa trampa Se me olvidó usarla Y no me deja agarrar la escopeta Ahí está Bueno, ahora sí vámonos acá Ah, uh, espérense Aquí Aquí Voy a probar cómo me va con Creo que me maté, ¿no? Oh, bueno. hoy uh, creí que aquí había alguien. Ok, uh, creo que voy a ir... Pues.. ¿Saben qué? Que voy? ¿Por el carro? Creo que ya había dicho. eso Yo soy malísimo con no, estas cosas. No, espérense. Creo que ya la regresé. Si ¿Hay algún... Si ¿Hay algún criminal aquí, aquí? El museo, vámonos al museo. Olvida dónde se... ¿Saben qué? No, ¿saben qué? Necesito al helicóptero No puedo irse en el helicóptero Siempre nos residen en el helicóptero Ok, ahora sí, vamos. Oh ¿Qué se supone? que es esto? No lo sé, tú dime ¿Qué se supone? ¿Qué es esto? Ya me... Se hizo rara esa cosa Pero bueno, vamos a ver ¿Puedes camuflar tu vehículo en el taller mecánico? Lo sé Aunque siempre se me olvida dónde está y hay que esperar a que spawnee el helicóptero porque alguien se lo acaba de llevar. Uh, oye, amigo... Aquí... Hay... Algo... ¿Quién manda? Sí... Bueno, es muy obvio, pero bueno, vamos a dejar que ese se escape porque... Vámonos mejor a la acción. No, no olvídalo. El helicóptero nunca que aparece. Hola... Llego. Ah. ¿Saben Creo que no hay nadie aquí. Vamos a subir. No, oh, arréstalo. Arréstalo. Se te escapa. ¿Y por qué soy tan nube esto? ¿No me crees que estás yendo? ¿Saben qué? Ya vale. Y. Sí. Eh, ok. He vuelto. He vuelto a caer. Bueno, vamos a ver qué pasa ahora. Ok, este es el último intento que voy a hacer haciendo uh, policía. ¿eh? Porque ya ven que soy pues algo demasiado. ¿eh? Uh... Espérate, voy. Oh, espera, olvidé, olvidé bloquear. Y lo bloqueo. ¿Qué? No lo puedo... Ok, no, esperarlo por aquí. Ya, ya hay incendios, no entiendo eso de ¿eh? los incendios. Solo sé que aquí hay unos con bueno, No sé si ya se recargan. No sé si se recargan estas cosas. No eh, valen dinero. ¿Mare? No, espera. ¿Qué hice? Nombre, unos genios. Bueno, sé que pegados. Sí. Uh, Vámonos por aquí. Pues ahí les vamos ustedes. Ok, tú sí te ves de buen nivel. No sé si eres el mismo que estaba todo confiado, pero no. Espérame, no me dejes. Y correle, que se te va. No, tengo ahí correcta, tengo correcta. Ese eh. sí, carro está suena. Y se escapa porque yo no puedo hacer esto. Porque no puedo hacer nada bien. No, y yo me la complico más, ¿verdad? Ay, no. Oye, espérate, carro. O oh, espera. Yo quiero bloquearlo y no me digas que no se puede bloquear. Gracias. Te lo agradezco, Peter. A ver, y ahora... Ok, creo que ese ruido viene aquí ¿Qué se supone que hago? No sé si eso vale dinero Eh, ya sé Ya se lo llevaron, ¿no? Ya es todo uh, No sé si se lo llevaron o si es porque Ese avión es, pues Común, pero bueno uh, Bueno, supongo que no. Mejor vámonos Oh, oh Ok, esa fue una buena estrategia, amigo, y ya me mató. Pero bueno, chicos, creo que ya lo voy a ir dejando por ahí. Porque uh, no me quiero alargar tanto, ya saben que el video anterior fue larguísimo. Sí, fue larguísimo, de 28 minutos. Ah, perdón, carnal, la cosa, hombre, discúlpame. Pero bueno, para no alargarme más, creo que voy a ir terminando por acá. Espero que les haya gustado mucho el video. Eh, no olviden suscribirse si fue así. Recuerden activar la campanita de las notificaciones. Pónganle todos. Porque digamos, eh, YouTube siempre les va a poner esto por defecto. Que es esta campanita blanca. Eh, pero así si pone personalizados, entonces no van, a, no van a recibir todas las notificaciones. Eh, así que entonces después de suscribirse, simplemente denle clic acá. A esta campanita. La campanita. Es la que tiene estas cositas acá eh, De todos modos en YouTube les va a salir todos Personalizadas o ninguna Pero bueno, de todos modos elijanlo a su gusto eh, Si el video les gustó Pues denle like Y comenten qué les pareció Pueden darme sus recomendaciones, ya saben Y bueno, no se preocupen que subiré la segunda parte De esto, ya saben que al principio del video Les dije uh, Que también pues iba a jugar como prisionero, pero creo que eso ya va a ser para uh, la segunda parte de, del video. Así que bueno, siempre denme sus recomendaciones de qué juegos quieren que juegue. Eh, y bueno, ya veré yo de, tra de, de traérselos al canal. Te lo agradezco, Peter. Eres la única familia que tengo. Y bueno, entonces nos vemos en el próximo video aquí en Isla de Luke S. Nos vemos en la próxima...